de Colombia dentro de las eliminatorias mundialistas. El presidente ejecutivo de Santos, Dante Lizalte, se encuentra en la ciudad de Barraquilla, donde entrena el seleccionado de ese país. Para cerrar, la vinculación del atacante de 27 años, que viene de ser campeón y goleador dentro del local con 13 anotaciones. El equipo lagunero pagaría la rescisión del contrato a los bellacahuanos y al parecer todo ha salido bien y se espera que dentro de un momento a otro se haga oficial. El Gente campeón y goleador del Deportivo Cali Ha sido pieza fundamental de la escuadra Sin embargo el presidente del mismo Marco Caicedo En el programa en la jugada de RCN Radio Dijo desconocer la partida del futbolista Pero trascendió que este mismo jueves Se haría la firma de los papeles Y que el Deportivo Cali fue notificado en la decisión Pues el contrato que tenía con los verdes Tenía la cláusula para este caso Y hasta aquí el video No olviden en suscribirse dejar su like y comentar ahí abajo que ya solo es cuestión de tiempo para que se haga oficial el mega refuerzo Harold Preciado proveniente desde Colombia.